Vamos a tener entrevistas, hablemos de dos temas importantes, el primero está relacionado a este tema de la coyuntura, obviamente, por esta especulación que se ha venido y está... Eh este tema del arroz plástico. Se han hecho denuncias en, en algunos municipios o regiones, de hecho se está esperando los resultados que vaya a emitir el Senasaj a partir de ello pero ya operativos en, en diferentes partes del país eh, el Senasac y la aduana han señalado que no existe la presencia de, eh, de arroz plástico de origen chino en el territorio nacional sin embargo ahí se continúa con los operativos. Esto nos lleva a, a tener la siguiente consulta el, el siguiente contexto. Eh, ¿Cuánto importamos de arroz nosotros? ¿De qué países? ¿Qué es lo oficial que se tiene? Hoy está con nosotros eh, Luis Cecil, es gerente de IMAPA, porque también existe y tenemos entendido que el 85% del arroz que se consume en Bolivia eh, es producto boliviano, precisamente, se produce acá en nuestro país. ¿Cómo estás, Luis? Qué gusto. Muy buenas noches. Bienvenido. Buenas noches. Es un gusto para mí estar acá en Avillala para, para dar datos, para informar, para señalar que que es bueno que los bolivianos consumamos lo nuestro. Consumamos lo nuestro, nos lo dice. ¿Cómo estamos en estos datos, en estos indicadores? Eh, eh, EMAPA, en conjunción con todos los productores eh, nacionales, cubre, cubrimos más bien el ocho, más del 85% de la, de la demanda. La demanda en cuanto a arroz del país supera las 370 mil toneladas de arroz por año. Eh, lo que produce EMAPA, eh, más lo que producen todas las empresas privadas, llegamos a más del 85%, pero hay que decir que este es un trabajo que viene 10 años, 11 años, porque hace... 10 años, 11 años no llegábamos ni al 20%, hoy en día estamos en el 85% y el objetivo es en un par de años ser soberanos productivamente, es decir, producir todo lo que Bolivia necesita. En el 2020 estaríamos más o menos en esta situación, más hablar de un 20% de producción hace tiempo, hace más de 10 años, a eh, bueno, hoy más del 85% y, y la totalidad más adelante. Así es, y, y este trabajo continúa porque es necesario que nosotros... Eh, apoyemos a, a los productores primarios que finalmente son los que venden el arroz a Emapa o a empresas privadas que transforman ese, ese arroz, lo pelan, lo blanquean y, y finalmente se entrega a las amas de casa. Entonces es un trabajo que sí, en un par de años esperamos que llegara al 100%. Trabaja y eso sí, importante señalar, con los productores, Emapa no está de directo. Ahora, Mira, eh, Luis, EMAPA surge a partir también de un contexto eh, muy, muy crítico que se tenía en, en su momento, ¿no? y era eh, precisamente como que regular y poner eh, en orden eh, el mismo mercado de, la, de los productos de la canasta familiar. Así es, el, el modelo social productivo que, que maneja el Estado Provincial de Bolivia implica que era, era necesaria la creación de una empresa eh, dedicada a la al apoyo a los productores, al apoyo a la producción de alimentos para poder eh, generar la suficiente cantidad de alimentos para todos los bolivianos en cuanto al tamaño de hectáreas pero también en cuanto al rendimiento, pero no nos hemos quedado ahí, esa primera etapa ha sido para, para los productores primarios, principalmente MAPA trabaja con pequeños y medianos productores pero eh, ya hace unos cinco años EMAPA ha empezado a hacer una transformación y ahora EMAPA también ya tiene varios silos donde almacena el grano, también ya tiene molinos, entonces de la, del apoyo al productor primario hace 10 años EMAPA ha ido creciendo a la transformación y hoy en día ya estamos en la etapa más fuerte de comercialización que son los Super -emapas. pero este, esto ha sido un proceso de 10 años que, que ha arrojado buenos resultados el modelo social productivo dice que tenemos que formar parte de la economía, tenemos que ser dinamizadores y eso es lo que se ha hecho, es decir, Estado apoya a productores primarios, agricultores, ellos incrementan su, su rendimiento por hectárea de producción de arroz, de maíz uh -huh. y también Estado trabaja con las empresas privadas, es decir, las, las atrae y les dice bueno yo voy a alquilar tus silos, voy a alquilar tus ingenios pero tú me tienes que cumplir con normas de calidad, me tienes que cumplir con estos parámetros de calidad yo te voy a entregar el grano, tú lo transformas, me lo devuelves y ha transformado y ahora hace cinco años lo que ya estamos haciendo es ya no depender tanto del alquiler de, de silos o de, sino tener nuestros propios silos como estado, como en mapa y finalmente ese producto que es transformado hoy en día ya se lo vende en los supermapas o en las tiendas de mapa. Entonces, el mapa está en, en todos los eslabones del complejo productivo. Ha ido creciendo bastante, ¿no? ¿Cuál es, eh, si tenemos más del 85%, ¿de dónde <coughs> se, se, se, se importa el, el arroz, por ejemplo? Principalmente se importa de países limítrofes, ¿no? Estamos hablando de Brasil Argentina que están alrededor. Uh -huh. eh, pero... Nosotros creemos que hay la suficiente capacidad, el suficiente potencial de nuestra tierra, de nuestros productores y de nuestras empresas para poder llegar al 100%. ¿Por qué hago la consulta? Es por la coyuntura, ¿no? O sea, ¿hay presencia del arroz chino acá? Bueno, hay que, tal y como tú decías, muy acertada. La entidad encargada de esto es el CENASAC. Están haciendo los exámenes, los análisis que corresponden. Con la aduana han montado un equipo para poner líneas de control a nivel nacional. Entonces ya se ha armado como, como Estado, digamos, como gobierno, una estrategia. Hay que esperar los resultados de, del análisis de estas pesquisas que se han hecho de, varias, de varios productos comisados. Eh, mientras tanto, yo insisto que hay que consumir lo boliviano, hay que consumir arroz de mapa y hay que consumir arroz de empresas privadas bolivianas. Con su bala nuestro, nos dice Luis. Luis, eh, mire, y bueno, esto nos llega a llegar, a nos, nos trae ¿no? a esta conversación de, de los Supremapas. Eh, ¿Con éxito les ha ido en esta primera semana, tengo entendido, el Supremapa acá en pleno centro caseño? Sí, realmente mucho éxito, ha superado en gran manera la, la programación que teníamos. Uh -huh. eh, si hablamos de, de ingresos, estamos hablando de más de 167 mil bolivianos que se han generado en cuatro días. No hemos abierto el sábado porque habría, había la entrada universitaria y... Pero, sí, ser, se sábados, pero sí se abre los sábados. Pero eh, sí se abre los sábados. Se genera al, al día más o menos unos 31 mil bolivianos. Eh, las, los momentos pico para decirlo en tu prestigioso medio de prensa sí. son, son a la hora del ingreso y salida de los servidores públicos y oficinistas, es decir mediodía y al final de la tarde es cuando toda la de mapa, hay una cola tremenda <risas> pero nosotros abrimos desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche y bueno, es importante que la gente vaya y sienta y palpe que los productos bolivianos son de calidad sí, pueden haber errores en, en las páginas sociales eh, que yo las leo como gerente de mapa siempre decir bueno hay algunas opiniones que dicen que, que fueron y estaban buscando un producto x y solamente había un par que no había mucho bueno esto lo estamos mejorando esto es dinámico eh. Que, que había falta de, de, de más personal de apoyo, ya lo estamos poniendo. Entonces, esto es dinámico y nosotros implementamos políticas de mejora continua. Entonces, invitar a toda la gente para que vaya a conocer el supermapa en la Camacho Esquina bueno ¿Tiene todo? ¿Presencia exclusivamente estatal? No, más, bien, privados, la, más ¿no? bien al revés. Uh -huh. La mayoría es privada, la mayoría son empresas privadas de alimentos, desde empresas grandes y reconocidas en el país hasta microempresas de alimentos, pero también existen empresas estatales de textiles y de tecnología. Lo que van a encontrar en el Supermapa son productos de calidad, son productos de exportación, por ejemplo, Bolivia es el, el primer productor de almendra del mundo, somos es los que más exportamos. Uh -huh. Esos productos de almendra de la empresa Eva los van a encontrar en el supermapa. Entonces, eh, pueden ir a pagar con, con efectivo o pueden pagar con tarjeta. Tenemos todas las facilidades y también toda la seguridad que amerita poner un supermercado del Estado en el centro de La Paz. ¿Dónde más viene? Porque nos viene a nivel nacional, por eso le digo, a ver, ¿dónde más estamos? Eh, tenemos ya dos supermapas aperturados, pero con otra lógica. Uh -huh. Estamos a estos antiguos supermapas, digamos, los modernizando. tenemos uno en el alto que está en Villadela, lo estamos trasladando a que Escalullo, pero va a tener otro concepto más moderno, más actual. Y también tenemos en Cochabamba, en el centro de la ciudad, en, en la calle Miraya. También lo vamos a modernizar, vamos a hacerlo más grande, con la más Miraya productos. Ecuador, ahí, ahí. A Miraya Ecuador, exacto. <risas> <Ahí> es, Entonces. <risas> pleno centro de Cochabamba, uh -huh. lo vamos a hacer más grande, lo vamos a hacer más moderno, porque creemos que el boliviano se merece lo mejor. ¿Dónde más se viene? ¿Se está proyectando llegar sí. a otras regiones? Queremos estar en el eje troncal, uh -huh. entonces estamos pensando en Santa, Santa Cruz. Cruz. Y eh, también en Oruro, en Oruro vamos a poner un super mapa en Oruro, eh, lo más pronto posible. así si es que Oruro estén atentos, vamos a estar ya con la apertura de un nuevo suprema En Canal 30 nos ven por señal abierta en Oruro. Ahí está el compromiso de Luis Siles sí, sí, acá nos acompaña, gerente de MAPA. Yo quiero agradecerte Luis, ha sido un gusto la verdad y, y sí son datos importantes que debemos conocerlos, eh, la producción, el trabajo que realiza MAPA y bueno ahora también eh, con, con esta recomendación que nos decía, ¿no? Consuma lo nuestro, decía. Consumamos lo nuestro que es de calidad, al consumir productos de MAPA de empresas privadas estamos apoyando a productores primarios, entonces nos apoyamos todos. Gracias, ha sido un gusto. El gusto ha sido mío.